¡Ey! ¡Cuidado! Si lo pensás por un segundo, un like no debería cambiar la historia. Si te gusta, no le des un like. Decíselo de frente. Aunque a veces para ganar, más vale jugarla de callar. Bueno, estamos por entrada a Mala. La comida no es más saludable por tener filtro. Que nadie te saque la oportunidad de ser libre para siempre. Libertad. Y si vas más allá de los límites, ten cuidado, así lo contás personalmente, Pensalo, que un like no cambie tu historia. Os de neo, seguí tu plan.